Vamos a cambiar de información, el gobierno ha lanzado esta jornada el programa de apoyo integral a los deportistas. Los detalles a continuación. Como decía nuestro ministro de Tito Montaño, se le da apoyo económico, viajes, indumentaria deportiva, algo novedoso, seguro médico a nuestros atletas, entrenador, equipo multidisciplinario, centro de formación, como también inscripciones para panamericanos. Hemos tenido una linda experiencia con un tema de sudamericanos, no solamente en cómo dar cierto incentivo a los atletas, sino sobre todo en esa tarea de cómo representar dignamente a Bolivia con nuevos campos deportivos, que para el próximo año se va a replicar el premio. Quiero reiterarles, nuevamente, quienes obtengan la medalla de bronce, está garantizado su premio 10 mil dólares. Medalla de plata, quienes obtenga medalla de plata, 20 mil dólares. Y medalla de oro, 30 mil dólares. Oro y medalla a todos y a todos.